Esto será bueno. Si maneja por 15 minutos, el motor de su vehículo puede calentarse a una temperatura aproximada a los 200 grados. ¡Bien! Igual de caliente que una cocina. Cocinando ingredientes simples en el motor, él ahorra dinero en electricidad y gas. No, ni merda. drogas. sin drogas. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Chicos y chicas, qué milagro. Cómo están, cómo se la están pasando. Espero que se la hayan pasado muy bien estas últimas semanas. El día de hoy yo les traigo un nuevo video. Es un nuevo video muy breve. Pues vamos a hablar otra vez de un país que ya hemos hablado en el canal. Así es. Obviamente se trata del Perú. Chicos, en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que son las maravillas del Perú o de Perú. Vamos a dejarlo así. Pues yo sé también que ustedes han tenido muchas preguntas este, Pues en el canal Han visto videos que a lo mejor que han sido Resumidos, dos de ellos Pero para eso pues si quieren saber Qué es lo que pasó en un próximo video Se los puedo explicar Y pues o si no en una historia de Instagram Como no, lo puedo también explicar Y pues este, y si no pues también No hay problema, no pasa nada <risa> Esperemos que las maravillas que vamos A descubrir hoy No esté Laura Bozo en esas maravillas y dale con eso Obviamente que no, de hecho pues no. ¿Qué pasa el desgraciado ¿Qué el desgraciado ¿Qué el desgraciado, el desgraciado! Y, y por bien de todos Espero que no esté en ese top El psicópata Pero bueno Okay. Chicos, el video es muy breve, entonces pues vamos a tratar de opinar en lo más que se pueda en estas maravillas Porque pues el video dura casi pues, alrededor de 3 minutos, entonces este, 4 Entonces pues vamos a tratar de comentar lo más que se pueda y pues tratar de, de aprender un poquito más, claro que no, como no Chicos, pues sin más que decir vamos a empezar entonces con el video y pues este, vamos a darle, vamos a darle uh. a las maravillas del Perú Mm, bruh. Estás enfermo Bruce Wayne. Ay, can't sonan I can't find you. Vicanzo so time somos muranger. Ay, can't este, day Ilandu tudo. Vamos es a ver la inmensidad del océano Pacífico. Hasta la exuberante selva amazónica, una rica mezcla de culturas, historia y escenarios naturales se complementan para crear una tierra de extraordinaria belleza. Los cañones más profundos de la tierra, el río más largo y caudaloso del mundo, culturas ancestrales y la civilización más antigua de América. Maravillas que asombran al mundo y una gastronomía que seduce. Mira, peruan, eh, Esta ¿verdad? diversidad de atractivos, junto a su creciente y estable economía, han convertido al Perú en un destino ideal para reuniones, eventos y viajes de incentivo. En las maravillas debe estar Perú, la gastronomía de Perú. Siempre más de lo que sea. Sin lugar esperas. a duda. Yo para mí yo es lo que pido. Comida muy buena. Perú es cap regional en la zona del Pacífico Sudamericano. Lima te abre las puertas y te cuenta su historia a través de su cultura, su gente y su exquisita gastronomía reconocida a nivel mundial. Lima cuenta con una amplia oferta hotelera, incluyendo las principales cadenas internacionales en categorías 5, 4 y 3 estrellas y restaurantes de primer nivel. Con un centro de convenciones de última generación, Lima es el destino ideal para reuniones y eventos. Naturalmente. A cuatro horas en bus de Lima, y bajo un sol radiante todo el año, Ica ofrece un oasis en medio de un desierto que revela grandes misterios. A ver, a ver, a ver, a ver. Este... No tuvimos mucho tiempo para comentar lo que es Lima, pues... Miren, la verdad no me sorprende porque pues Lima de por sí, como les digo ya es costa Eso pues es un plus, imagínense para cualquier este capital Que seas costa pues eso ya, ya se menciona pues que los turistas quieran visitarlo Por el simple hecho de ser costa Y pues Lima, Lima es una de las ciudades más grandes de América También una de las más pobladas y pues no dudo que como lo dice Pues tiene una economía pues bastante estable con un PIB pues yo creo que bastante también muy alto, entonces pues... Pues sí, pues sí, este... Muy bien, muy bien. En mi manera de ver yo creo que Lima pues posee todas las cualidades y tantos recursos como económicos pues para tener esa... para mover esas masas, esas masas de gente, entonces yo lo creo y lo veo muy lógico, entonces pues muy bien. Vamos a seguir con lo próximo, que eso me interesa mucho. Habla de algo que me gusta mucho de Perú, que yo lo descubrí hace ya bastante tiempo. Y, y ya lo tengo predeterminado para que, si en algún momento yo voy a viajar a Perú. Esperemos que sí, esperemos que sí. Es un país muy, muy hermoso. Este, pues yo creo que tiene muchas cosas que ofrecer. Entonces, pues, este vamos a seguir. Vamos a seguir con la próxima maravilla que nos dice aquí, pues, este video, ¿no? Si deseas realizar tus reuniones disfrutando de la brisa marina en un ambiente paradisiaco frente a islas habitadas por exóticas especies, Paracas se convierte en la mejor opción. Aquí podrás encontrar instalaciones de lujo en hoteles cinco estrellas. Muy bien. A una hora en avión al sur de Lima se encuentra Arequipa. Chicos. Nada más hablar un, este, muy poquito de, de hecho del de lugar del que de hecho yo quiero visitar porque se me hace guau wow, muy curioso Eso parece sacado de una película de Disney, yo no sé de dónde, pero muy bien Nada no, más es que hablamos muy poquito de ello, este, las líneas de Nazca como no, es algo muy... Pues sí, es algo muy conocido y pues yo creo que pues la mayoría de la gente pues ya tiene conocimiento de ello Del misterio que pues alberga entonces, este, pero, pero, pero, pero, del oasis que hablaron al principio, en verdad, yo estoy enamorado, creo que es de las primeras cosas que yo pues aprendí pues individualmente, dejando de lado pues que lo haya visto aquí por los videos de, de, de Perú. Y la verdad que, de hecho, de hecho vamos a ver, vamos a ver cómo, vamos a googlearlo, entonces pues vamos a ver, este, vamos a poner oasis en Perú. <risa> espero pronunciarlo bien, espero pronunciarlo bien, pero se llama huacachina, huacachina, espero que lo haya pronunciado bien, espero que nadie se haya ofendido por ello, pero parece que eso es, así se llama huacachina, entonces pues bueno, vamos vamos a deleitarlos con unas imágenes, muy, muy padre y pues, este, en verdad está muy padre, eh, la verdad Imagínense ustedes estar en un oasis así a medio a medio camino. No, está muy padre. Me hubiera gustado que en el video hablara más del oasis, de pues qué otras cosas tiene pues que ofrecer. Yo sé que está pues las cuatrimotos, tengo entendido. Este, y pues.. También este lo que es, este, también te ofrecen bastante cantidad de comida ahí. En verdad un 10. Vamos a seguir con el video, pues para no hablarlo tampoco tanto, vamos a hacerlo breve, pero tampoco no vamos a hacerlo tan corto. Vamos a seguir. La ciudad blanca, construida entre imponentes volcanes, esta ciudad colonial goza de un clima ideal, ¿Ya? todo el año, y es una verdadera joya arquitectónica tallada en piedra volcánica. Arequipa cuenta con todas las facilidades para que sus eventos y reuniones excedan sus expectativas. A pocas horas de Arequipa se encuentra el Valle del Colga, famoso por sus espectaculares escenarios naturales. Allí podrás ¿Valle? observar no la intensidad de uno de los cañones más profundos del mundo junto a imponentes cóndores. A Una hora y 20 minutos de Lima, Cusco tiene reservado para ti una Cusco. experiencia inolvidable. Cusco, Cusco. Te envuelve en su magia y te hace parte de su historia, mostrando sus tesoros más deslumbrantes y la maravilla del mundo. Cusco, además, te recibe con elegancia y confort en lugares únicos, tanto en su histórica ciudad como en su valle sagrado. El eh, legado la de Francia. Ven y descubre las maravillas que nuestro país tiene para ofrecerte. El Perú te espera con los brazos abiertos para hacer que tu experiencia sea única e inolvidable. Perú, siempre más de lo que esperas. Vamos a comentar el último. Se me hicieron muy poquitas. Yo sé que en Perú van a ha haber muchas más maravillas. No son las únicas maravillas, pero pues, bueno, es algo, como les digo, es algo breve y pues. Pues con lo poco que vimos, a mí en verdad en lo personal a mí se me dan ganas de ir a Perú. Esperemos que pues todo esto, lo de la pandemia se resuelva muy pronto y pues podamos ya viajar. Entonces chicos, pues este, como les digo, un video pues muy corto, este, muy breve, pero pues... Yo creo que nos dejen claro que Perú es un país que cuenta con muchos recursos, con un ecosistema muy variado, este, actividades por un montón, como les digo hay... Ciertos lugares pues aquí que mostraron casi cuatro, este cuatro o cinco, <risa> metidos ahí en cada una de las maravillas, que no fueron siete, pero pues, espero que pues, ustedes me puedan recomendar otro, otro video. En mi manera de ver, Perú tiene mucho mucho que mostrarle pues a todo el mundo y como les digo es muy rico en ecosistemas, es muy rico en gastronomía, y, pues, este, incluso, en, pues, Perú es un país, pues, relativamente estable. Entonces, pues, eso, pues, también habla muy bien de Perú. Y, ¿por qué no? Tal vez en un futuro, pues, no muy lejano estaré yo grabando en tierras peruanas, este... Pero, bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Y, pues, no olviden de darle un like, no olviden de suscribirse. Y, pues, nada, chicos, aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Ricky ping que cada día ver.